Así es, exponerse ponerse lo, lo menos posible al sol, ¿verdad? Sí, claro eh, Sobre todo de, de 10 a 4, creo eh, que es lo largo Sí, de 11 a 4 de la de tarde De 11 a 4, sí Ok, bueno señores, el calor sigue <risa> y con esta mascarilla vera, ver, así que sigue <risa> Está fuerte esto eh. Eh, Bueno, señores, vamos a ver la segunda fase de la COVIDianidad es una manera de decirle al hecho de que estamos viviendo con el COVID-19. Las iglesias inician sus actividades bajo protocolos sanitarios, distanciamiento social, mascarillas, etc. Las iglesias reiniciaron este domingo sus actividades religiosas bajo estrictas medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19, mientras realizan sus cultos y homilías luego de permanecer cerrado alrededor de tres meses como medida para hacer frente a la pandemia. Sin abrazos de paz y con varios metros de distancia recibieron el sacramento de los feligreses en este primer día de la celebración luego de la suspensión. Los protocolos para entrar a los templos consistieron en la toma de temperatura e higienización de manos y zapatos. El distanciamiento y uso de mascarilla fue obligatorio en estas actividades religiosas. Tenemos eh, además de esas imágenes, vamos a ver unas declaraciones de los feligreses que también tenemos. Miren el cura, sí, protegido con su... Sí. Eh, ¿Cómo se llama esto, no? La... no? No, bien, lo único que si creemos en Dios no debieron ser a la iglesia, nada más tengo esa palabra. Bien, gracias, señor. Bien, Muy bien, me hacía falta. Muy bien, bendecida por el señor, porque me da la fuerza y el alma. Dándole gracias porque nos dejó, hijo. Bueno, vamos a entrar, señor, en la fase de comentario de esta covidianidad, esta, esta nueva manera sí. de ir a la, al templo y rendirle culto al Señor. Carolina, vamos a ver tu opinión con relación al tema. Parece que está desconectada, Carolina, también. Bien, entonces, Francis. ¿Está Francis? No, no está Francis. Bueno, pues nada, vamos a, vamos a ver qué dicen aquí los muchachos que están conmigo, ¿no? Sí, eh, yo creo, a propósito de las imágenes, hay que felicitar, ¿verdad?, a, a la Iglesia Católica. No sé si las evangélicas se iniciaron también, las cristianas. Sería bueno que algún pastor nos llame. Eh, y nos diga si, si iniciaron también en las iglesias cristianas y evangélicas, eh, felicitarlo porque realmente vemos que están acatando el llamado del de gobierno a, al distanciamiento físico, que no social. Hay una, eh, una diferencia ahí. Eh, entonces, ¿qué nosotros podemos observar ahí? Que independientemente de que se cumpla, muchachos si pudieran colocar las imágenes para... Para ilustrar a la gente de lo que estamos hablando, que pudiera haber más personas. Porque yo me imagino que debe ser eh, un poquito triste, como que estar en una iglesia prácticamente vacía. Quizás como esto estoy en eh, una especie de contradicción, pero quiero explicar eso. Que vemos que hay dos personas por banco, pero pudieran ser tres. Entiendo que perfectamente hay una distancia prudente. Si las personas usan mascarilla y si se higienizan antes de entrar a la iglesia, Pudieran haber tres y que haya más personas eh, participando, desde, porque le hacía falta a la gente. tenemos más de, de bueno, más de tres meses que la gente no iba a la iglesia. Y entonces, hacia, mira, allá en el fondo se ven tres personas. Creo que es, es correcto. Si se sienta uno en el centro y dos en los laterales, perfectamente tres personas pudieran eh, asistir, eh, sentarse en los bancos y entonces más personas pudieran participar de, de la Eucaristía. Y es importante quizás que la iglesia lo tome en cuenta eh, para que más personas puedan aprovechar y, y que les sirva esto de, de aliciente al momento de, de salir, ¿verdad? Ya vamos, vamos saliendo un poquitico de esto de la pandemia y entonces esto sería importante. Ahí vemos una, una señora que está sola en el frente y independientemente de que son muy buenas las medidas que se están tomando, sí creo que pudiera abrirse un poquitico más la brecha, de que otras Por ejemplo, miren allá en el fondo. Si la pueden frisar la imagen, ahí, ahí hay dos personas que están juntas. Eh, no es lo correcto. Lo ideal es que estén, mírenlo ahí, ellos están juntos. Lo ideal es que estén separados en un extremo y en el otro y que haya una persona en el centro. Y ahí más o menos pudiera eh, hacerse... ¿Tú sabes qué pasa en ese caso? Que muchas veces viven juntos en la casa y ya no tiene sentido también estar separados. Claro, bueno, eh, sí, eso, es válido, eso es válido, eso es válido. Entonces, pero en ese caso... Okay pudiera la iglesia hacer un conteo de la cantidad de bancos que tiene y entonces, en función de cada banco, multiplicarlo por tres y entonces da, permitir que una cantidad mayor de personas eh, asistan a la iglesia. De todas maneras, pedirle a, a los pastores que nos llamen o nos escriban para ver si las iglesias también abrieron y si tienen alguna fotografía o imagen, bueno, pudieran compartirla con nosotros. Bueno, ya está con nosotros Francis eh, Rodríguez. Adelante, Francis. Vamos a ver qué tú nos dices... Sobre todo tú que tienes experiencia en estos temas. Adelante. Bien. Fíjate. Eh, como antes había yo comentado. Que se percibía desde hace tiempo una, un aire de, de libertad dentro de un proceso de, de, de cuarentena. Ya la desescalada. Se ratifica que la gente no solamente estaba dispuesta a romper o a salir, que el gobierno se veía obligado a, a modificar. Pero, ¿qué cosa? Se siente todavía que hemos ido perdiendo la, el cuidado y la comprensión del distanciamiento hasta tanto tengamos verdaderamente control de la pandemia. En lo umbrales de, de la segunda fase, ya prácticamente, si sales a la calle, el tránsito y las entidades bancarias los, están como si estuviéramos normales. Sí, he visto mayor uso de mascarilla, eh, gente usando sus guantes, y en definitiva, la... La iglesia dominical ayer pude constatar porque vi por vía televisiva La Vega y la nuestra de aquí de San Martín de Porres por banco dos personas. Tengo entendido que hubo mucha gente no se le permitió entrar porque ya estaba completa. Mire qué cosa ahí se estuvo cumpliendo en la que yo vi, aquí en San Francisco y en, y en La Vega, porque temprano pusimos la misa de La Vega y luego la de acá eh, quisimos ir, pero no, ya estaba eh, completa. Ojalá, ojalá, que en la desescalada la sociedad pueda verdaderamente comprender que tenemos un nuevo orden de comportamiento para todo lo que hagamos en nuestra vida diaria, incluyendo aquellas que yo había advertido sobre los mecanismos de, de recomenzar la vida cotidiana con las burbujas familiares que hablábamos que se están dando en Nueva Zelanda y en otros lugares, que los que lo comentábamos con la misma doctora Andrea Manjarex, y que ya estamos haciendo burbujas, burbujas sociales, donde amigos que, no, que nos hemos encontrado nueva vez, hemos compartido un momento con el distanciamiento, hemos conversado la, la parte de, de este proceso, también aspectos eh, profesionales, porque hay un sector no tomado en cuenta ni siquiera en el proceso de desescalada de, de la justicia que son los abogados y esos fueron temas que estuvimos compartiendo en esa burbuja social que era personas, amigos que han tenido eh, sanidad durante todo el proceso y nos hemos reencontrado eso puede ser una alternativa para comprender la desescalada Irnos relacionando, pero conforme al protocolo de distanciamiento y si vamos en vehículo entre amigos, ir con la mascarilla y la desinfección constante de los distintos elementos que uno le pone en la mano. Bueno, gracias, Francis. Carolina. <coughs> gracias, Amado. Eh, mira, en relación a de la apertura de, de las iglesias, creo que Vamos a decir de alguna forma ya era necesario, al igual que se ha aperturado eh, de manera escalada las economías, los feligreses tenían ya, bueno, el, la necesidad de que se le abran sus puertas a sus iglesias, eh, cada quien tiene el derecho siempre y cuando se cumplan con las medidas del lugar. Otra de las cosas eh, que nosotros debemos de destacar es que casi ya, bueno, a tres meses de todo este proceso, de, de cierre total, de, de cuarentena, de cierre de la economía eh, y de esta según, escalada. Carolina, según, cumplimos, según el periódico, cumplimos los 100 días eh, República Dominicana. Son eh, tres, tres meses y diez días. Gracias, Francia. Entonces, eh, ya luego de todo este tiempo, de alguna forma, y, y como dijo el presidente en su última alocución, que se hizo muy famosa esta frase, la covidialidad. Debemos de ir adaptándonos a este tema del COVID con todo el protocolo y las normas del lugar que la conocemos y que no hemos cansado de, eh, de decir cómo debe de ser y cómo hacerse. Pero hay que empezar, hay que iniciar, eh, aprender a vivir con el, con el COVID porque no se va a terminar en un mes, ni en 10 días, ni mucho menos. Entonces no podremos durar toda una vida cerrado en la casa dejando de lado todas las responsabilidades y el aspecto social. El ser humano es un ente social. Entonces, creo que sí que, que está bien y que a, aprender a vivir con esto y cuidarse y guardar las medidas del lugar, indiscutiblemente. Bueno, gracias Carolina Fulvio. Bien, esta parte de la desescalada que tiene que ver con las iglesias, con los templos, era de esperarse. El ser humano es un ser espiritual. Eh, la mayoría profesan monoteísmo, adoración a Dios en diferentes congregaciones. Y era de esperarse que ya en esta fase se pues, eh, pudiera dar la oportunidad a que pudieran ir a sus templos. Y, y fíjate lo que ellos expresan cuando se les entrevistó. Eh, ya me hacía falta. Eh, esto me da ánimo. Esto me ayuda. Todas esas cosas son importantes en tomar en cuenta para el ser humano convivir como ente social. Y en medio de una pandemia, los que creemos en Dios, nos aferramos a Dios. Nos aferramos buscando esa protección, ese auxilio, buscando ese, ese refugio, ¿verdad? Y esta fase de aperturar los templos pues ayuda, ayuda mucho también a cambiar el estado de ánimo de, de muchos de nosotros, porque al congregarse eh, se ponen más alegres, eh, se sienten más seguros por, por sus creencias, ¿verdad?, por nuestras creencias y todo esto. Y de la manera como lo hicieron, como lo están haciendo, yo felicito también, a las iglesias, felicito también a los pastores, a los eh, sacerdotes, a, a los obispos, cómo eh, tuvo esta primera fase con este orden, con este criterio. Y para dar la oportunidad a que todos participen, hacer eh, misas eh, con, eh, continuas. Es decir, termina otra, empieza, empieza la otra en pocos minutos. Más trabajo para ellos pero eh, le dan un servicio al pueblo. Y qué bien, que sigan todo el protocolo, con prudencia, con respeto, así, así que debe de ser. Y lo felicito. Bueno, eh, hay que felicitar primero a la Iglesia Católica porque da una alternativa. Tú sí, decías, sí. el ser humano es un ser espiritual y, y monoteísta. Eh, eh, básicamente, y los dominicanos somos muy eh, sí. eh, espirituales en ese sentido. Sí. Lo que quiere decir que la apertura, aunque sea gradual y con toda esta, todos estos mecanismos de seguridad que ha hecho la Iglesia Católica, es para felicitarla. Sí, sí. Pero se le puede sí, hacer una sugerencia, claro. que es la siguiente. Si la Iglesia tiene un patio grande, que casi todas la tienen, ellos pueden retransmitir vía un video en la televisión, una en televisión pantallas. en el patio, una pantalla, y bocinas pueden transmitir la, la misa. Y ahí mismo establecer un mecanismo de distanciamiento. Usted se para aquí, usted allí, para por lo menos controlar un poco eso. Y eso quiere decir que si caben 30 en el templo, pueden haber 30 más en, afuera en el patio. sí así es. Eso puede ser una solución para la iglesia en términos de cantidad. Porque oye lo que dice Francis, intentamos ir y no pudimos. Sí. Y así como Francis, debe haber mucha gente que intentó ir y no se, pudo. Se puede habilitar esa parte. Sí, se puede habilitar sin mayores complicaciones. El día que esté lloviendo, bueno, ese día no podemos ir por la lluvia. Y el que quiera mojarse, ¿verdad? pues no hay ningún problema. Porque hay un hay un principio dentro del, del rito católico, dentro del, del conocimiento de Jesús y de su prédica, de que donde quiera que dos se junten en mi nombre, yo estoy ahí. Sí, esto que quiere decir que en cualquier lugar... Cualquier lugar es un templo, Así desde es. el punto de vista religioso, desde el punto sí. de vista de los misterios claro. de la iglesia católica. El templo es uno mismo. Exactamente. Entonces, yo pienso que eso puede ser una sugerencia interesante. De todas formas, la iglesia no le queda más remedio que hacer esto que está haciendo con el tema del distanciamiento, porque ella incluso, amén de cumplir con los lineamientos del Estado Dominicano, también da el ejemplo sí. para otros. Y es un ente de ejemplo. Exactamente. Entonces, ella no puede cambiar esa, esa, esa cuestión. Felicitarlo y tal vez acogen esa sugerencia para mucha gente que está necesitado de ir a la iglesia. Yo pienso que las religiones tienen una de las de la mayor importancia que tiene la religión o las religiones, desde mi punto de vista, por supuesto, es lo siguiente. Nosotros, los seres humanos, llevamos un, un demonio adentro, un diablo. Y... Las iglesias, las religiones, ese tipo de creencias lo que hacen es que amarran ese demonio que llevamos dentro. El ser humano es, decía una profesora que yo tengo, es Dios y el diablo al mismo tiempo. Depende de por dónde tú te inclines. Pero el diablo se puede mantener a raya. Si tú estás en una religión, si tú estás en una creencia... Si la profesa con fe. Claro, si la profesa con fe, porque a veces hay gente, como dice mi suegra, que va a hacerle, a hacerle morcilla al diablo. Sí. Eso es, que va privando en lo que no es, sí. para buscar otras cosas. Pero bueno, el asunto es ese, esa es la importancia que tienen las religiones. Son un freno moral y ético para las personas. Porque el, el creyente, cuando, cuando hace una introspección, y piensa en Dios, y piensa en la religión, y piensa en las enseñanzas de ese rito, pues indudablemente que se frena, se detiene y dice, no, esto yo no lo puedo hacer porque voy a pecar ante los ojos de mi Dios y se para. Y las religiones son buenas por eso, porque de alguna manera ayudan a controlar una sociedad cada día más desenfrenada, sobre todo la que tenemos hoy día. Así es que nada, felicidades a la iglesia, que sigan avanzando en esa misma, en esa misma línea y dando ejemplos. Bueno, mis amigos, vamos a ver la pregunta del día. ¿Alguien? Carolina, dijiste algo. Sí, sí, no, a propósito del de cumplimiento de normas, de iglesia, okay. de comportamiento, y eh, cómo lo moldea la misma, me, me llegó ahora mismo la información de, de lo que ha sucedido ayer, o sea, para hacer el comentario rapidito, de alrededor de unos 70 ciudadanos eh, brasileños, venezolanos, dominicanos, en una fiesta privada, si se quiere. En un club. Y ahí fueron apresados. Eso no estaban ni eso. rezando, ni orando, ni guardando hay, distanciamiento. Que es terrible. Bueno. Es terrible, ¿sabes? Lo que está ocurriendo. ¿no? Toda esa cantidad de gente que entiende que esto es un relajo. ¿eh? Sí. Que no se pregunta. Pero bueno. ¿Y los muertos? ¿De dónde que vienen? No les importa. Señores, vamos a ver la pregunta del día. y Que antes, eh, Amado, bueno decirle que Aquí. ya van 400 mil muertos. En el mundo entero. En el entero. mundo entero. 400 Casi mil Casi medio millón. Muertos en el mundo entero. Bueno. Sí. Vamos a ver la pregunta del día, señores. ¿Considera usted al iniciar segunda fase de desescalada que la ciudadanía está ignorando normas para evitar contagios de coronavirus? Esa es la pregunta.